Muy buenas tardes amigos y bienvenidos a otro programa más a en busca de la verdad. Cuando son las nueve, las, 19, las, nueve, las 19 y 16 de la tarde, las 7 y cuarto de la tarde, un cordial saludo. Eh, bienvenidos a todos por bueno eh, este, este directo y el título Extraterrestre, ovni, expedientes secretos. Ya sabéis que eh, Sergio pues, está llevando una campaña de todos estos archivos desclasificados y en ocasiones no tan desclasificados, incluso con informes sobre MUFON. Sergio, buenas tardes, bienvenido a tu casa. Buenas tardes, ¿cómo estás? <ríe> ¿Cómo estáis todos? Gracias por invitarme a Busca de la Verdad. Una tardecita más. Y sí, bueno, vamos, vamos sacando cositas, como bien sabes, que queremos darle a conocer a todos, que, que, que siempre están un poquito ocultas, no secretas, porque ya no son secretas, pero eh, están ocultas y no se sacan, no se saben, no se hablan, no se eh, saber por qué tampoco se habla ¿no? Pues para eso estamos, para eso estamos, para dárselo a todos nuestros queridos amigos que están aquí, por supuesto, que menos. Muchas Antes de nada felicitar a los a los del Atlético de Madrid, pues que habéis ganado pues esa, esa copa, ¿eh? Pero bueno, un saludo sobre todo deportividad, ¿eh? eso es lo que importa. A mí lo del fútbol no me importa mucho, pero bueno, es bueno saber que un equipo español pues gana algo, ¿no? Aunque sea pues, lo que sea, pues felicidades Sergio y felicidades amigos que soy. Grande. Gracias. <risa> Veremos a ver, a ver qué hacen otros equipos. Pues, pinta bien este, como digo, este título, porque, eh, lo, que, lo que comentaba al principio, estábamos por un poquito, Sergio, sobre todo, con esta campaña de información, nunca mejor dicho, sobre el tema de los expedientes secretos y no tan secretos. Extraterrestre, ¿por qué? Pues porque, como él hablaba en otros programas anteriores, aquí, pues parece ser que hay una serie de objetos y de informes donde se describen pues una serie de cosas ¿no? que ocurren en el cielo y que pues no son pues muy terrestres, que digamos, no objeto volador no identificado puede implicar a que sea, identificado, o sea objeto volador no identificado ovni extraterrestre o bien ovni no extraterrestre. Dicha esta pequeña introducción... Pues Sergio, como sé que estás últimamente manejando muchos datos y desde aquí os invito a vosotros eh, que no os lo perdáis y que vayáis al canal de Sergio porque está dando mucha caña con este tema. Sergio, ¿qué nos traes hoy? Más caña. <risa> <risa> más caña, más caña. Eh, si te acuerdas el otro día eh, hice un programa en mi, en mi canal sobre el proyecto Conding. Ese proyecto eh, inglés, ¿verdad? Ese proyecto que involucraba al Ministerio eh, de Defensa eh, inglés, a la RAF. Proyecto Condit, ¿no? Un secreto sensible. Eh, sabemos que estaban involucradas todas estas personas, ¿no? Nick Pope, por un lado. Estaba también, por otro lado, las oficinas, la DI55, acordarse, el DI55. Ese es el departamento que está a cargo de todas las noticias... De que ocurren sobre los cielos los cielos ingleses, eh, en la, la oficina que administra dentro del Ministerio de Defensa, incluso del MI6, eh, que administra los casos ufológicos, la DI55, ese es el departamento. Bueno, pues sabemos que el proyecto Condin, que era algo así como el proyecto Blue Book, eh, pero incluso anterior, eh, desde Winston Churchill, nada más y nada menos, ¿eh? pero imaginaos eh, que siempre hay algo más. Aquí saltamos al plasma atmosférico, que podría ser también, ¿por qué no?, ¿No? el responsable de, de esos avistamientos OVNIs. ¿Por qué no? Sabemos que siempre hay muchísimas cosas ahí fuera en el espacio, ¿verdad? Pero, a principios de esta semana, la Fox News, sí, sí, la Fox News, le hizo una pregunta al Ministerio de Defensa eh, británico. Y el Ministerio de Defensa británico dijo que, y explicó, que todos sus archivos históricos que se refieren a OVNIS han sido publicados. Pero el Ministerio de, de Defensa sigue sin tener opinión sobre la existencia o no. Siguen sin saber, siguen sin opinar sobre esa vida extraterrestre y que no investiga avistamientos de objetos voladores no identificados. La Fox News. Y le dice, bueno, ¿y el proyecto Conding? Ante tal afirmación, y la Fox News le dice, Rafa, amigos, si tenemos el proyecto Conding en los archivos oficiales que estáis disponiendo al público, vamos a decirlo así de una manera llana para que todo el mundo lo pueda entender, ¿qué me estás contando? Curiosamente, la emisión se apagó. Curiosamente. Se apagó. Joder. El Fox News se apagó. En sí. fin, <risa> curiosamente, no pudieron retomar en una cadena como es Fox. En todo el mundo no se pudo retomar la conexión con Londres. ¿Mm? Con Londres, no con <risa> en medio de Kenia. <risa> de acuerdo. Por, Porque no sabemos es por que, antena, que por lo que se ve... Era por antenas repetidores satélites. Sí, no, <risa> ¿vale? no, estaban, no estaban hablando con Uganda. No, Nueva York, Londres. Sí, que eso es muy difícil. Vale. Bueno, pues se cortó, Rafa. Se cortó, se cortó amigos, se cortó esa comunicación cuando le dijeron que el proyecto Conding estaba eh, siendo investigado por muchísimos un, un, ufólogos, incluidos, eh, gente que estaba en el, en el gobierno británico, como Nick Pope, que está dando muchísima caña sobre ello. Y, y venía a colación, incluso venía a colación este eh, fenómeno meteorológico que también debemos de poner a con, en, en conocimiento de todo el mundo, que es el plasma atmosférico. ¿eh? Plasma atmosférico, qué queridos amigos, puede ser eh, todas esas visiones que vemos en muchísimos telescopios, telescopios alrededor del Sol y que unos dicen que son Nibiru, otros que dicen que son el planeta X y otros que dicen el planeta Z, <risa> por decir. Sin, sin ningún ánimo de nada simplemente deciros lo que se está cociendo en el mundo científico dando a entender todas estas cosas y todos estos efectos meteorológicos que tienen eh, en lugar aquí arriba arriba encima de nosotros y nosotros no sabemos hasta que eh, no nos lo explica el don científico o no se ha estudiado y muchísimos pues nos adelantamos a lo mejor vamos a llamarnos incluso nosotros mismos a, a, a vaticinar o a decir Cualquier cosa que luego eh, estamos y caemos en el error. Es decir, muchísimas cosas de las que vemos arriba puede ser plasma, plasma atmosférico. Plasma atmosférico. Que está siendo estudiado. Pero además de todo esto, que quede muy claro, porque es importante también decir que no todos son ovnis lo que se ve allí arriba. ¿eh? Muy importante. Para, para mi parecer. ¿eh? Creo que es súper importante. Pero... Después del proyecto Condin, eh, David Clark, no ha ido tirando, tirando como tú sabes que vamos tirando también nosotros por otros sitios y encontramos el AAWSA, programa Afsa, el programa Afsa, impresionante, programa Afsa, un doctor Eric Davis eh, se puso a trabajar en el programa Afsa. Por cierto, pertenece a Bigelow, a Robert Bigelow. Por cierto, tiene varios eh, informes en la FOIA, que todos sabemos lo que son. Por cierto, todo esto es de una fuente oficial. Comandante Audicia Harris del EOSDPA. Eric Davis, el doctor Eric Davis, está asociado con la compañía, eh, tú de Academy, eh, y la compañía Earthtech. Y Robert Bigelow, como por supuesto estamos pensando, viene todo esto a través del proyecto Coding. Fíjate que tiene la conexión, el proyecto Coding con Luis Elizondo y lo que nos presentó. Es decir, toda esta información, Rafa y queridos amigos, viene a colación de todo lo que os voy a contar ahora. Este increíble programa, el programa Afsa, El programa APSA, se hizo entre el 2010 y el 2011. Es un contrato del programa del gobierno de los Estados Unidos. Esto y la DIA, la Agencia de Inteligencia de la Defensa, en 2004, estuvieron muy relacionados con Luis Elizondo y todo ese programa de la AATIP. Y estamos hablando que nada más y nada menos ha incluido senadores como Harry Reid. Y el programa AFSA es el programa de aplicaciones avanzadas de sistemas de armamento aeroespacial y de amenazas aeroespaciales. Que todo esto se sigue, se sigue, se sigue haciendo. Y parece ser que todo comenzó en el 2007. Desde que empezó el programa de Luis Elizondo y todos esos científicos, incluido Bigelow, a estudiar todos estos fenómenos que ahora hemos podido ver desde diciembre. Pero todo esto, en una entrevista, Kerry Benson y el senador Rey, que acabamos de comentar en New York Magazine, no en, en la revista... Del pueblo, no, en el New York Magazine, eh, hay que decirlo: New York Magazine es un, una revista eh, que está dentro de la misma publicación del Times, del de, de, de Rolling Stones, de, de la misma marca, prácticamente de la misma tirada en la ciudad de Nueva York, nada más y nada. Y estamos hablando que se comenzó con una carta muy extraña. Escucha, escucha. Estoy en Washington, en el Senado, decía Henry Reed. Y Bob Bigelow me llamó. Estuve en contacto con él muchísimos años. Y Bigelow le dijo al senador, oye, he recibido una de las cartas más extrañas de mi vida. ¿Podría hacer que el servicio de mensajería, me lo trajera? Dijo, claro. No quería enviármelo por razones obvias, leí la carta. La carta era de una Agencia Federal de Seguridad Nacional. Y la carta decía así. Soy miembro veterano de esta agencia de seguridad y tengo un doctorado. No recuerdo en qué. En física, en ciencia, matemáticas, seguridad. No lo recuerdo. Y la carta decía. Estoy interesado, estoy interesado en hablar con usted, señor Bigelow, y estoy interesado en lo que está haciendo en su rancho de Utah y Las Vegas. Bigelow llamó a un senador, obvio, ¿cómo puede saber alguien que es de fuera lo que se está haciendo en esos lugares? Obvio, ¿no? ¿Quién puñetas eres tú para saber todo esto? Bigelow llamó al tipo. No quería encontrarse en su oficina. ¿Dónde podemos encontrarnos? Bigelow le dijo: Ven a mi casa. Los dos se conocieron. Bigelow quedó terriblemente impresionado con él. Científico. Era un científico. Este chico lo he comprobado y parece un tipo muy agradable y sus credenciales son como él dice. Aunque no entiendo cómo ha podido contactar con nosotros. Se encontró con Bigelow después, empezaron a estudiarlo. Y todo esto, decían que el Senado de los Estados Unidos, que tiene un gran control sobre el gasto del dinero de la defensa, dice, hay que estudiar absolutamente todo lo que viene de arriba porque tenemos constancia y estamos empezando a utilizar a estudiar científicamente todos los movimientos de los objetos voladores no identificados y su propulsión este es el programa ¡Apsa! Este es el programa APSA: Defensa en el espacio, defensa aeroespacial, defensa atmosférica y propulsión. Como hemos visto, después de todos estos movimientos, conjuntamente, nosotros hemos seguido una línea de investigación, la cual nos hemos encontrado con la NASA, haciendo y firmando con la presidencia nuevas misiones lunares. Hemos visto a SpaceX en un, una carrera espacial bestial. Hemos visto una exposición por parte de muchísimos gobiernos, incluido el nuestro, como hemos comentado en ciertos días, con nuevos expedientes. Tú estás encontrando expedientes de China y de la India. Yo estoy sacando de Inglaterra, de Estados Unidos y españoles. Ahora voy a sacar también australianos. Estamos siguiendo esta línea de investigación que nos están dando. Y esto es a diario. Porque esta noticia es del día 16 de mayo. Hay senadores de por medio. Hay congresistas. Y yo ahora, después de todos estos datos que estoy dando, ya me empiezo a preguntar, Rafa, y no es broma, ¿qué puñetas está pasando ahí arriba? Pero hasta este punto, con papeles. Sí, pero lo Sin curioso. arriesgarnos a adentrarnos en la ciencia ficción. Sí, pero la, la pregunta, ¿defensa de qué? Cuéntamelo. ¿La defensa? ¿Defensa de qué? Yo ya lo dije y te lo dije y te lo dije en particular cuando nosotros hablamos muchas veces al cabo del día, pero te lo he dicho. ¿No te parece extraño que unos Navy SEALs se estén preparando en, misión, en misiones lunares? Sí, A mí eso me llamó muchísimo la atención. Sí, sí. Muchísimo. Yo llevo dos días prácticamente sacando el proyecto Condin y ahora el proyecto AFSA. En dos días. Nadie está hablando de esto. sin hablando que si vienen, que si no vienen, que si se van, que si se quedan. Quien sea, yo no estoy hablando de ningún canal ni nada. Hablo en general. Pero es que la noticia está aquí. Es que simplemente tienes que poner ciertas cosas y te salen las noticias a borbotones. El único problema es que vivimos en los países latinoamericanos y países, en este caso, en el país español, el cual no nos dedicamos a escuchar las noticias que realmente, como está escuchando, vienen en el New York Times, Washington Post, en el The Times, en el de Independent. No, no, no, no. Aquí seguimos con ciertas tonterías o que somos más o menos superiores en raza según nuestro ADN, eh, como dicen por ahí ahora, ¿no? Y no estamos Estamos en eso, en la Europa vieja. Nos guste o no nos guste estar en la Europa vieja. Y Latinoamérica, pues Latinoamérica es pf, lo que sea. Con perdón, pero yo me estoy metiendo también en el saco. ¿eh? Simplemente no avanzamos, no avanzamos, y no avanzamos, y no avanzamos, y no avanzamos. Seguimos con, siempre con noticias retrógradas, con noticias que no sabemos por qué no se actualizan ni se dicen. Para controlarnos, para no seguir, no, no nos cosas raras. No tengo ni idea para qué. Y además hay una cosa que yo no sé si los amigos que siguen algunas noticias de este canal y de otros canales y del tuyo, que en otros lugares han entrado en un bucle. Han entrado en un bucle. ¿eh? Han entrado en un bucle informativo de ciertas tendencias que yo respeto, pero han entrado en un bucle a la hora de que... Eh, hay informaciones que no van a evolucionar en otros canales. Ahora parece que llega el reptiliano, llega la nave, están aquí, nos van a atacar, nos van a comer. Están en ese bucle. Ahora nos resulta de que casi, casi nos comen, casi vienen. ¿Y por qué? Pues porque nos han protegido. Y siempre es un bucle, un bucle, un bucle. Señores, atentos con estas noticias, porque mientras... Está ocurriendo esto, estamos, estáis, no estamos, porque aquí no estamos, estáis fijando la atención en otras, en otras informaciones. Pues sí, que... pero me preocupa una cosa muy importante, que siempre nos, tenemos la costumbre de, de, de excusarnos a nosotros mismos con lo que hacemos y con nuestras propias decisiones y con nuestras propias eh, eh, sí, decisiones que tomamos y, y, o, o, o, o noticias que vemos, ¿no? Eh, hay ciertos momentos en los que, por ejemplo, se dice, no, es que nos están controlando. Y me gustaría decir a la persona que dice, es que nos están controlando, digo, muy bien, chiquillo, entonces, ¿por qué no están controlando a, la, a toda la gente que vive en Nueva York, que puede ir a comprarse su revistita y viene en el detalle, en primera plana, los ovnis existen? No, no sé si me he explicado, es decir, sí. el sistema no controla, el sistema, oh, el sistema, Sion, nazi, no sé qué, no sé, una, una mezcla, uf, lo tiro y a ver lo que sale, <risa> que últimamente es lo que se hace en el mundo del misterio, hago uf, uf, uf, uf, lo mezclo, mezclo, bueno, mira, me ha salido que eres nazi, que eres judío y a la vez eres masónico iluminati. palestino y...? Sí, todo, todo a la vez. Pues claro, me dice, no, es que la, el sistema nos controla. No, es que el sistema, los medios de comunicación. No, es que tal, no sé qué. No, es que... No, vamos a ver. Señores, que yo no lo estoy sacando. Yo no me lo estoy sacando ni me lo estoy inventando. No seréis... No será que quizás no estemos viendo cada uno. Vamos a meternos todos. Las noticias que de verdad interesan. Porque la noticia está que como te digo hay se han, trao, han entrado algunos han entrado en un bucle en un bucle que un bucle de, viene la nave nos ha rozado va a impactar están aquí van a bajar ya es inminente bueno ya no vienen porque porque nos han protegido pero vuelven a irse pero vuelven a venir pero vuelve a impactar están en ese bucle en ese bucle y es una lástima porque están estas informaciones que estás dando tú están sucediendo, están pasando en eh, eh, grandes rotativos, grandes rotativos del mundo. O sea, uno, New York Times, ¿no? Uno de los rotativos más grandes del mundo. ¿no? Y parece que la gente pues se piensa que solo existe el español, ¿no? También lo puedes leer en el, en el The Guardian, Independence, en, en algunos en algunos grandes rotativos. Claro, el que no domina un idioma por ejemplo yo el inglés pues así, así, ¿no? Pero bueno, a veces es, es muy curioso cómo puedes escribir una noticia en castellano y traducirla al inglés y buscar esa noticia, ¿no? Y tal, y te llega y dices, bueno, esto está en inglés, no pasa nada. Google quiere una serie de herramientas muy poderosas de, de, de traducción, el Google Translate y le das ñaca y te lo traduce a un español bastante acertado, ¿eh? Te enteras perfectamente de lo que están anunciando y de lo que están diciendo en el periódico. Pero... Muchos de los, de los seguidores que tenemos aquí que llegan de otros canales ¿no? y que llegan pues, con una violencia muy agresiva ¿no? y, y les tienes que decir, chico, lee un poco más. O sea, es que no hay que buscar eh, una carrera espacial, ¿no? es que eh, simplemente leer un poquito más porque estáis entrando porque en un en bucle. Mío, y Es una pero, pena. ¿no? Pero hacen que, que las personas entren en su propio bucle. Fijaos lo que yo acabo de decir. Nuestra querida amiga Selene Dostuni dice, yo creo que las noticias son manipuladas, muy manipuladas. Acabo de decir, yo no te estoy diciendo que no. Pero que las noticias estas que yo estoy diciendo, que digo en mi canal, que digo aquí, esto se está diciendo. Que nosotros no la veamos no quiere decir que no estén. Y no están manipuladas. Claro, es que el otro día... No, no sé si me estoy explicando o, o trato, intento de, de, de explicarme, es decir... Mmm, no están siendo manipuladas, están siendo puestas para todo el mundo. Lo único que pasa es que tú no las lees. Claro, mira, el otro día, el otro día leí un artículo... Claro, no No viene, no viene a, a, a, O sea, viene al hilo, pero no tiene nada que ver con este tema. Estaba leyendo un artículo. Eh, que hablaba sobre el tema de las disidencias controladas, el tema de eh, los descontentos sociales. Ahora la izquierda, ¿no? esto es un dato político, no, la izquierda internacional, y sobre todo la extrema izquierda, eh, leían el artículo que es la extrema derecha. Ah, se han fusionado eh, la extrema izquierda y la extrema derecha hasta tal punto que decía el artículo, dice, hay que ver cómo la, la derecha extrema no eh, siempre ha tenido ánima pues, adversión contra el Estado de Israel. La extrema derecha. Ahora sea, resulta que los de la extrema izquierda dicen que no, que es la extrema izquierda la que tiene animadversión contra el Estado de Israel. Entonces el artículo decía algo así como, no será que es que tal todas las extremidades políticas y todos los ideales están manipulados por la misma fuente y que hacen ver y que, hacen ver que eh, tú ahora vas con las rastas y fumándote tus porros y reivindicando con tu perro y estás haciendo algo que la extrema derecha te está diciendo que hagas. Es algo curioso, ¿no? Esto es lo que pone en este pequeño artículo. ¿Qué quiero decir con esto? Que ambos sectores de la sociedad y todos los sectores de la sociedad, lo que sí está, están cayendo en una frase. Eso es desinformación. ¿Por qué? Porque de esa manera te controla. Ese es el verdadero control. El decir es desinformación. Por una cosa muy simple, porque al dudar de todo, tú no tienes información. Correcto. Cuando tú dudas de algo, has perdido la información. Cuando te dicen... Oye, ese señor que está ahí sentado es Rafa, ¿no? Y tú dices, lo dudo, como los panchos, ¿no? Lo dudo por lo mismo. Esa es, la, esa es la verdadera desinformación. El dudar de todo es desacreditar todo aquello que está ocurriendo y que está ocurriendo ante tus narices. ¿eh? O sea, está ocurriendo. Es que muchas es que cosas. Yo te insisto, todas estas desinformaciones que realmente están ocurriendo es como, es como mmm, hablar, ¿no? Hoy en día tenemos. En... En, en, en Europa, una persona que dice que, por ejemplo, eh, las propias personas de su propio país tenemos taras en nuestro ADN. ¿Eh? ¿Eh? Eso está ocurriendo ahora mismo, no voy a nombrar nada, todo el mundo sabemos quién es. Y dice que tenemos taras, somos personas con taras y estamos muy mal en nuestro ADN. Eso es una ideología nacional socialista. Te pongas como te pongas, hijo mío. Te guste o no te guste, te lo vas a comer. Lo ha dicho y punto. A mí hay personas, Rafa, que me están diciendo... Porque yo digo, es que este señor está diciendo que yo tengo una tara en mi ADN. No hay nada más xenófobo o más asqueroso que una persona que diga eso. Bueno, pues estas personas... Estas personas... Dicen que esto es que era de hace siete años. Que eso no se ha dicho. Es que eso se dijo hace siete años. Eso no lo ha dicho él. ¿Pero lo dijo él? Sí, pero hace siete años. Oye, pero es que en el, en el X rotativo se ha hablado de ello hace poco. Sí, ya, pero eso no pasa nada. Pero vamos a ver, señores. ¿Quiénes son más nazis? ¿Adolf Hitler o ese señor? ...que va diciendo cosas de sus propios compatriotas. Es que estamos hablando de que hay personas... Si sí, no sabéis lo que son las taras. Las taras es cuando una persona tiene... Eh, un fallo. una persona, sino un objeto. Un ¿eh? fallo genético. Un fallo genético, un fallo eh, eléctrico. Eh, hay ropa que tienen taras porque están rotas... Eh, ¿De acuerdo? Eso hoy pasa y no hay nadie en las calles, nadie, nadie, no hay nadie en las calles. Y este problema que estamos teniendo, porque esto es un gravísimo problema, amigos, esto es un gravísimo problema. La xenofobia en nuestro propio país. Y va, es para apagar e irse. Apagar e irse. Es la misma que está provocando el rubio de frente de allí, de USA, ¿eh? que está provocando con las personas que hablan ciertos idiomas que no es el inglés. Vete de aquí. Se está provocando la xenofobia por parte de Partidos políticos de izquierdas, de derechas. Pero esta vez. La propia izquierda lo permite. Lo permite. No hay problema en ello. Yo os pregunto a todos ustedes. ¿Qué intereses hay detrás? Lo mismo que me decís a mí. Que yo no digo nada de lo que hizo el otro día. Ese país inventado por los ingleses en medio de Palestina. Habéis escuchado bien, amigos, ese país que le mete mano a todo el mundo sin miramiento. Lo mismo una persona puede sentirse ofendida igual que otra. Estamos en un momento gravísimo en todo nuestro mundo, muy grave, y que se tiene que reconducir. La xenofobia ha saltado a la palestra otra vez y esto seguirá a más. ¿Y por qué insisto en la xenofobia? Porque, amigos, ¿qué pasará si viene lo que está pasando ahí arriba? Que dice que se está pasando, que están intentando hacer fuerzas espaciales, ¿qué pasa? Que estamos a punto de encontrarnos con otra raza y si ya nosotros no nos podemos ver porque uno es de... Una comunidad autónoma que se cree un país, de una región simplemente de un país, que se cree un país. Y nos dicen que tenemos taras, que somos, estamos mal, no tenemos nada en nuestro ADN. Pues imagínate lo que se puede liar si es que llegamos a convivir con ciertas personas o ciertos humanoides o ciertas... Entidades que salgan y vengan de otros lugares. Imaginaos el caos que puede llegar a ser esto. Por eso cuando nos preguntan ¿por qué no se dice y por qué no se habla y por qué? Pero si el vecino de al lado me está diciendo que tengo una tara y que estoy mal y no tiene respeto por su propia raza que hay una. One human race, una, el ser humano, una. Pues esto, imaginaos las vueltas que se le está dando con todos estos expedientes que estamos sacando y lo mucho que se tiene, lo mucho que se tiene que estudiar todo esto para intentar llegar simplemente a una um, línea de trabajo conjunta por todo el mundo. Imaginaos lo difícil que es todo. Imaginaos. No, yo es que ahora mismo no voy a hacer esto porque tengo que hacer algo con mi religión. No, pero es que tienes que hacer cosas. Nada, no, nah, paso. No, es que el domingo no voy a hacer otra cosa porque tengo que ir no sé qué con mi religión. Oye, tío, pero es que hay que trabajar. No, no, no, no. Y seguimos. En el año 2018 nos creemos que estamos avanzados y no estamos avanzados. No avanzamos. Avanzamos solamente para ciertas directrices que nosotros mismos tomamos de todos los medios de comunicación que vemos de una parte o de otra. Y sin querer, nuestro cuerpo, como la balanza, se va a un lado y se va a otro. Pero nunca, como haría Nubis, Poniéndote la pluma y el corazón en la balanza. Si se queda en medio y lees de las dos, quizás podamos avanzar. Y una cosa más, Rafa, que no quería tener la oportunidad de decirlo, y me parece en busca de la verdad, un medio muy eh, perfecto para decirlo. Yo ya sabía que Corea del Norte estaba montando un rollo muy grande. Perdonar, amigos míos, pero aquí tengo a Rafa Fernández y a muchísimas personas que me conocéis que yo decía, esto no me cuadra, esto no me cuadra, esto no me cuadra. ¿Cómo me va a cuadrar si yo y este señor que tengo enfrente hablamos, pero este señor tiene un ejército y tengo yo otro y estoy a punto de entrar en batalla? ¿Cómo que de repente yo quito todo mi ejército, me voy, te doy besitos, te invito a comer y todo es muy bonito? Oh yeah, oh yeah. Pues eso es lo que nos ha pasado, con muchas personas a le han pasado que han creído toda la pantomima montada desde la península coreana. Pantomima. Ciertos analistas, que yo lo decía, que ahí están mis vídeos, que no creían en nada de lo que se estaba montando. Y yo lo decía una vez, y dos, y tres, y cuatro, y cinco. Y he recibido insultos, he recibido de todo. Pues ahora todos los que me habéis insultado, a todas esas personas que me habéis dicho desinformador, dirigíos a Kim Jong-un, no a mí. Muchas gracias, Rafa. Gracias a ti, Sergio, muchísimas gracias. Pues bueno, ahí tenéis ¿eh? diferentes informaciones, ¿eh? no opiniones, pues son informaciones sobre varios panoramas. El panorama actual sobre el tema OVNI y el panorama político, que está la cosa bastante complicada. Así que, chicos, el el pastel está encima de la mesa, cada uno que coja su trozo. Y alguien ha preguntado por ahí, es que no sabéis qué ha pasado un asteroide, que es un asteroide, un meteorito un cometa, qué es lo que ha pasado. Pero yo creo que nadie sabe exactamente qué es lo que ha pasado y se está especulando mucho sobre el tema. Pues seguimos aquí, no ha habido ningún final del mundo. Eh, pero bueno, un día si queréis hago yo un vídeo de conspiración, montamos una conspiración y veréis cómo después de decir que es mentira, seguirá trascendiendo por la red. ¿Mm? Eh, ya se ha hecho, ya se ha hecho en varias ocasiones y esto es impresionante. Pero bueno, yo, nosotros no nos vamos a meter ni yo me voy a meter con lo que hagan unos ni otros, simplemente venimos aquí a informaros de verdad, no a hablar de ciencia ficción y nada más, nosotros estamos aquí para ello. ¿eh? Así que eh, por mi parte nada más, Sergio, ¿alguna cosita más? Que disfrutemos cada momento que estamos aquí, que no sabemos cuándo vamos a estar. De eso cada día me doy más cuenta. Mucha más cuenta cada día. Que intentemos dejar nuestras estupideces. Porque para estúpidos ya los tenemos en los gobiernos. Nada más. Pues muchas gracias Sergio Ruiz. Muchas gracias a vosotros que estáis ahí. No olvidaros de ver estos... Últimos dos vídeos que he podido subir que hablo sobre eh, temas eh, de extraterrestres. Algunos de vosotros me decís, oye, ¿por qué no cuelgas el informe? Ya lo dije esta mañana en un directo de Facebook, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. No lo vamos a hacer. Porque es muy complicado obtener la fuente como para que llegue alguno de vosotros y ahora diga, pues ya tengo yo la fuente... Y ahora me río de todos ustedes. Así que no os preocupéis que habrán fuentes que sabréis y habrán fuentes que no podréis saber. Porque a veces no se puede decir por también respeto a la fuente. ¿eh? Porque a veces la fuente misma te dice, oye, no, puedo, no puedes decir ni mostrar nada. Así que <coughs> por eso estamos aquí, precisamente para trabajar. Y lo que no es justo es que si yo me tiro 10 horas delante de un ordenador, llegues tú ahora y con un minuto... Tienes la fuente, la información y luego la noticia la haces tuya. Así que, por mi parte, nada más. Sergio, muchas gracias. Un abrazo a todos, un abrazo en busca de la verdad, de verdad. A ti. Gracias a ti y a vosotros que estáis ahí. Muchísimas gracias por prestar atención a este vídeo. Ya sabéis, si os ha gustado compartirlo, hablar a la gente sobre este vídeo decirle lo que está ocurriendo con el tema de los informes y pues nada nos vemos en próximamente el siguiente programa que seguramente sea un vídeo, ya el próximo ya toca eh, sobre esos templos egipcios que muchos documentales y mucho tal, pero que realmente hay cosas que no han mostrado y lo vais a ver aquí, en el Busca de la verdad hasta la próxima chicos